Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 29 de mayo del 2021. Harvey de Emma Clines. Emma Clines, esta es su segunda novela, es una escritora estadounidense. El personaje de Harvey nos ubica en la mansión del productor Weinstein el día anterior a la emisión del veredicto sobre su caso detonador del movimiento MeToo. Weinstein coaccionó a muchas artistas para tener relaciones sexuales a cambio de incluirlas en películas. Lo hizo pensando que ese intercambio era razonable pero él imponía su poder e influencia Einstein está en casa expectante inquieto pero seguro de que será suelto porque con su dinero puede pagar los abogados más prestigiosos y también cree que será perdonado, pero no comprende que la sociedad ha cambiado y que su conducta no puede ser tolerado. Piensa a sí mismo que como es un genio productor de películas magníficas, va a salir impune. Se equivoca. Se equivoca. Weinstein quiere aparentar confianza en sí mismo, pero su comportamiento es extraño, errático. Por otra parte, piensa que al día siguiente va a estar normal como si nada hubiera pasado, pero en el fondo está ansioso. Entonces decide sumergirse en la descabellada idea de producir una nueva película. Se entrega a ella con una obsesión, con una tabla de sabloación a medida que las horas pasan y la desesperación, gánate reto. Con un estilo breve, con un solo personaje principal, los demás, todos secundarios, la actora recrea a Weinstein como un delincuente enajenado, egocéntrico, soberbio, que cree que con el dinero lo paga todo. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia. Recuerden el reto, soy lectora y tú,